Se baila la cumbia, se oye aquí Bailan y bailan hasta París Desde Califas hasta ti Discos de Aquí, se baila en la cumbia, se oye aquí. Bailan y bailan hasta París, desde Califas hasta aquí. Discos de papi se oye aquí. Todo empezó creciendo en California. La vida de un homie es la vida loca en las calles. Anda cruzando, pelo en la noche andan bailando con este ritmo. Lo nuevo de la cumbia, los morros y las morras la bajan y disfrutan. La pizza está caliente, que los bomberos vienen. Discos de papi ambiente Hay que bailar, hay que acostar Toda la noche, la rola disfrutar En la sala, en tu casa, se baila, se baila Sin parar, será guaracha, será sonidera Será cumbia o será la nueva era Lo que te prometo es lo más nuevo Puto éxito que se oiga hasta México Súbele, súbele, volumen hasta el amanecer que llegue la chota aquí, no importa cuando toquen, salen los cholos y las cholas. Esto es para la gente de todos los estados, México, El Salvador, Europa, Argentina, Honduras y Perú. Se baila la cumbia, se oye aquí. Bailan y bailan hasta París, desde Calipas hasta ti. Discos de papi se oye aquí. Se baila la cumbia, se oye aquí. Bailan y bailan. Califas hasta aquí, discos de papi se oye aquí. Se baila la cumbia, se oye aquí, bailan y bailan.